Hola, en este video me gustaría explicar eh, la última parte que tiene que ver con el proceso de postulación y certificación del servicio de impuestos internos la cual corresponde a la declaración de cumplimiento para que éste nos autorice a emitir los documentos de manera electrónica Debemos dirigirnos al ambiente de certificación y prueba y acá buscar la opción de declarar cumplimiento Debemos ingresar el root de nuestro contribuyente y confirmar en el caso que el contribuyente sea usuario del portal MiPyme aparecerá esta advertencia en donde se nos indica que si declaramos cumplimiento no podemos utilizar más el portal MiPyme de ahí debemos sí, obligatoriamente utilizar un software de mercado. Hacemos clic en continuar con la declaración y acá se nos presentan diferentes checks que debemos marcar que tienen que ver con lo que estamos declarando. Acá en este caso estamos diciendo que podemos cumplir básicamente de, ...de forma técnica... ...con todo lo que el servicio nos requiere... ...para poder emitir los documentos tributarios electrónicos... ...de manera satisfactoria... ...entonces obviamente debemos... ...seleccionar todo esto... ...debemos seleccionar que indicamos que la empresa... ...quedará autorizada... ...seleccionamos que somos capaces... ...de gestionar los CAF... ...tanto el almacenamiento como el control de acceso... ...seleccionamos que vamos a hacer foliación controlada... ...o sea que... ...nuestro sistema... Efectivamente permite asignar los CAF de manera automática y evita que se repitan CAF, perdón, eh, folios. Evita que se repitan los folios. Seleccionamos que somos capaces de generar respaldo. Recuerden que el servicio puesto interno exige que por un periodo de tiempo la información tiene que estar accesible. ¿ya? Seleccionamos que podemos enviar los documentos de manera automática al servicio puesto interno. Seleccionamos que somos capaces de hacer el proceso de intercambio. Esto es la recepción y el envío de documentos tributarios electrónicos a otros eh, proveedores o clientes que sean facturadores electrónicos finalmente seleccionamos que vamos a hacer la cuadratura de envío aceptado y rechazado, o sea, en el fondo poder consultar los estados y seleccionamos además que somos capaces de cualquier otra contingencia tenerla bajo control Bien. en la parte inferior se indican los documentos que serán autorizados con esta declaración de cumplimiento, esto no significa que después no se puedan autorizar más documentos la declaración de cumplimiento se hace eh, una vez para el set básico en este caso y después lo que debemos hacer es, si queremos por ejemplo guía de despacho es hacer el proceso de certificación de nuevo y volver a declarar cumplimiento pero esa vez solo para la guía de despacho entonces en este caso confirmamos la declaración A continuación lo que se nos muestra son los datos del usuario, tanto su correo como los usuarios que están autorizados en este momento a trabajar eh, con el contribuyente. Esta información podemos modificarla posteriormente a través del de menú de producción. Entonces, hacemos clic en salir. Y con eso ya tenemos la empresa en producción para verificarlo vamos al menú de factura electrónica ahora en vez de ingresar al ambiente de certificación y prueba ingresamos directamente al menú de producción que sería ingresar al sistema de facturación propio mercado vamos a actualizar datos de la empresa colocamos todos los datos de la empresa, el root ingresamos y acá en este caso ya vemos que el contribuyente está autorizado y podemos ver que tenemos una resolución ya asignada con eh, un número de resolución válido. Recuerden que en certificación este número de resolución era 0, eh, en este caso ya la resolución está asignada y es 80. Aquí podemos modificar por ejemplo el correo de contacto o el correo de empresa si no correspondieran podemos mantenerlo usuario tal cual como lo hemos visto en otros vídeos finalmente si quisiéramos chequear a través de la situación tributaria podemos consultar la situación tributaria tercero ingresar el root del contribuyente ingresamos el captcha y acá podemos ver la situación tributaria de este contribuyente donde si ustedes observan acá abajo podemos ver que este contribuyente tiene autorizado para el 2016, en este caso factura electrónica pero en este caso esa factura electrónica que aparece ahí es la factura electrónica que tenía autorizada por eh, el portal MIPYME ya se si fijan no aparecen notas de crédito ni notas de débito electrónica y esto es porque lo que se muestra acá son los documentos timbrados que tiene el contribuyente y todavía este contribuyente no ha timbrado ningún documento recuerden que acabamos de hacer la declaración de cumplimiento, pasamos a producción pero todavía no hemos timbrado entonces el paso siguiente ahora debiese ser eh, solicitar CAF para producción y utilizar esos CAF para emitir los documentos reales que queramos hacer para hacer eso es igual que en el ambiente de certificación y pueden consultar si tienen duda el video correspondiente. Bueno, en este video se explicó cómo hacer la declaración de cumplimiento y cómo pasar a un contribuyente desde el ambiente de certificación a producción. Muchas gracias.